Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar los músculos de la masticación. Como veis, eh, lo que estudiaremos será principalmente estos cinco músculos que veis ahí, el bucinador, el temporal, el masetero, el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Vamos a empezar ya rápidamente eh, viendo en la página web de Get Smart Body el músculo, el temporal. Bien. Bueno, pues este es el músculo temporal, como veis aquí, ¿vale? Y tiene su origen en el hueso eh, parietal y en el hueso temporal. Bien. Entonces, eh, pues en el hueso temporal su origen lo vamos a encontrar en la línea temporal. Fijaros aquí que tenemos dos líneas, ¿vale? Lo ponemos así para que veáis la línea. Y eh, en el esfenoides. ¿Vale? Va a tener su origen en lo que es la, lo que se denomina la fascia temporal, así como en la fosa temporal. ¿Cuál va a ser su inserción? Su inserción lo vamos a encontrar en la rama de la mandíbula, ¿vale? en el proceso coronoides. Esta sería su inserción. Y eh, su función no es otra que la de elevar la mandíbula. ¿De acuerdo? Pues venga, nos vamos al cuadro y lo vamos a cubrir ya rápidamente. Pasamos aquí. Y lo vamos a hacer. El músculo temporal, por tanto, ¿dónde lo vamos a, ¿en qué huesos los vamos a ubicar? Bien, pues su origen eh, habíamos visto que era el hueso temporal y también el hueso parietal. Bien, en el hueso temporal, ¿dónde nos vamos a ubicar? Bien, en el hueso temporal habíamos visto que tenemos lo que es la fosa temporal. ¿Vale? Y también en la fascia ¿vale? del hueso temporal. Mientras que eh, en el hueso temporal, eh, su origen lo vamos a encontrar en la línea temporal. Lo ¿Vale? Te pongo así. ¿Dónde va a insertarse? Pues habíamos visto que va a ser en la mandíbula. Le vamos a poner aquí, mandíbula. Y dentro de la mandíbula, en el proceso coronoides, ¿vale? Su función, la función que va a desempeñar va a ser la elevación, elevación de la mandíbula. Bien. Pasamos al siguiente músculo rápidamente. El siguiente músculo es el músculo masetero, ¿vale? Aquí lo tenemos, este músculo masetero. Este sería el músculo masetero. Lo tenéis aquí en esta posición, ¿vale? Eh, ¿Dónde va a tener su origen? Bien, pues su origen lo vamos a encontrar en el arco cigomático, ¿de acuerdo? En el borde inferior, ¿vale? Cara medial, borde inferior del arco cigomático. Y eh, su inserción va a ser también en... La vamos a encontrar en la rama de la mandíbula, ¿de acuerdo? En el, el ángulo lateral, que va a ser la... Denominaremos tuberosidad eh, masetérica, de más maseter. La acción que nos va a realizar, como podéis comprobar aquí, va a ser también la elevación de la mandíbula. Pasamos, por tanto, al cuadro y vamos a poner aquí, bien, el origen del músculo masetero bien, pues vamos a poner que es el hueso cigomático. Hemos visto ya que era el borde ¿vale? eh, medial y su inserción la vamos a encontrar donde en la mandíbula también, Ponemos pues aquí, mandíbula. Pero dónde iba a tener? Pues va a ser en el ángulo mandibular y también lo que tenemos la tuberosidad maseterica del maseter. Su acción, su acción principal va a ser la elevación también de la mandíbula. Elevación de la mandíbula, ¿vale? Bien, eh... pasamos por tanto a ver. Eh... Pues otro músculo que va a ser el músculo los terigoideos. Existen dos músculos terigoideos, como vamos a ver, que es el lateral y el medial. El primero que vamos a estudiar va a ser el músculo terigoideo lateral. <coughs> Bien, pues este sería el músculo pterigoideo lateral. Si nos fijamos, ¿dónde vamos a encontrar su origen? Pues en el hueso esfenoides. ¿De acuerdo? Entonces, uno. Tiene dos, eh, digamos que tiene dos cabezas. Una cabeza, la cabeza superior, va a ser en el ala eh, del esfenoides, ala mayor del esfenoides. Y eh, lo que es la, cabe la cabeza inferior la vamos a encontrar en el proceso terigoideo del esfenoides. Asociamos en estos momentos, ¿vale? El proceso terigoideo con músculo terigoideo. ¿Vale? Y su inserción nos la vamos a encontrar aquí, en donde, en, la, en el cóndilo de la articulación temporomandibular. ¿Vale? Este sería... Vale, este sería el músculo. Bien, pasamos entonces rápidamente al cuadro y eh, ponemos que el músculo pterigoideo lateral, le vamos a poner aquí en rojo, ¿vale? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues en el hueso, esfenoides. Vale, entonces tenemos lo que era la cabeza superior, la íbamos a encontrar donde en el ala. Mayor del esfenoides y también donde nos vamos a encontrar la, en la cabeza inferior, en el proceso pterigoideo del esfenoides. ¿Y dónde nos vamos a encontrar eh, su inserción? En la articulación temporomandibular. Bien, eh, ¿qué acciones va a desempeñar este músculo? Bien, pues nos va a que no lo hemos visto, va a ser la protracción, vale, depresión de la mandíbula ¿vale? y, fijaros, y la, lateral, la tracción lateral también de la mandíbula. Bien, pues vamos aquí lo ponemos ahora mismo. Entonces lo que me va a hacer lo, con este músculo, yo podré, primero, eh, realizar la protracción, también podré realizar movimientos laterales, de la mandíbula, y también podré, eh, pues realizar una depresión de la mandíbula, abrir la boca, depresión, vale. Pasamos entonces a ver el músculo perigoideo medial, y aquí lo tenemos, el músculo perigoideo medial, es este músculo, para poder eh, localizarlo, fijaros, que yo tengo que eh, reseccionar el maséter, ¿vale? Y luego tendré que eh, también eliminar parte, aquí estaría entre la rama de la mandíbula, estaría el proceso coronoides, ¿vale? Para poderlo localizar. ¿Por qué? Porque es un músculo medial, fijaros, aquí está. Entonces, eh, vemos que su origen lo vamos a tener también donde en el hueso esfenoides y en el palatino. El hueso esfenoides va a ser, eh, lo localizamos en el proceso perigoideo y en el hueso palatino. ¿Y dónde se va a insertar? Bueno, pues luego se va a insertar en lo que es el ángulo de la mandíbula, así como en la tuberosidad eh, más etérica. Bien, pues nos vamos a cubrirlo ya rápidamente al cuadro, ¿de acuerdo? Los dos músculos donde los vamos a poder encontrar, y lo vamos a poner aquí con este color, va a ser el hueso esfenoides, este es el origen, ¿vale? y el hueso palatino. en el hueso esfenoides, donde lo tenemos en el proceso pterigoideo. Mientras que su inserción nos la vamos a encontrar, ¿dónde? Bueno, pues va a ser eh, en el ángulo eh, medial de la mandíbula. Y así, no, Los ángulo, pongo así, ángulo medial de la mandíbula. Bien. Las acciones no las hemos visto, las vemos ahora. Va a ser la elevación de la mandíbula, también la protracción y fijaros que también los movimientos laterales. vale Entonces vamos a poner aquí que nos permite hacer una protracción, movimiento lateral y sin embargo una elevación de la mandíbula. Bien, todos estos músculos que hemos estudiado, estos músculos... Vale. Van a estar eh, inervados o controlados por un nervio. ¿De acuerdo? Que os lo pongo aquí. Es el quinto par. ¿Cuál era el quinto par craneal? Es el trigémino. <coughs> trigémino. ¿Vale? Y dentro del trigémino estarán todos inervados por el... Eh, es la rama colateral, una rama, la rama mandibular. De esta rama mandibular va a tener, va a salir otra rama que es la rama, el nervio pterigoideo. ¿Vale? El nervio pterigoideo. ¿Qué músculos va a inervar el nervio pterigoideo? Pues el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Perfecto. Solo nos queda por eh, revisar un músculo y es el bucinador. El bucinador está localizado a esta altura, con lo cual tenemos su inserción será en la comisura de los labios, ¿de acuerdo? Mientras que su origen lo vamos a encontrar donde En el rafe perigo-mandibular, en el proceso alveolar-maxilar, proceso alveolar-mandibular y la mandíbula. ¿Vale? ¿Qué, es lo que, ¿Qué funciones nos va a, realice, eh, a facilitar? Va a ser la tracción lateral de la mandíbula. ¿vale? También me va a permitir eh, expulsar aire, con lo cual eh, con ese músculo podré soplar. ¿De acuerdo? Y también lo que va a facilitar en la masticación es la presión. ...del bolo alimenticio contra eh, los molares. Vamos a escribirlo entonces aquí todo esto. Vamos a ponerlo aquí en este color verde. Ponemos en el RAFE, donde tenemos RAFE terigo mandibular. También nos lo vamos a encontrar en los procesos, en el proceso alveolar tanto maxilar... ...como mandibular. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues en, en la mandíbula tiene su origen. Mientras que su inserción va a ser en la comisura labial. Ponemos aquí comisura labial. ¿Cuáles son sus acciones? Habíamos visto que era la tracción lateral de la mandíbula, de la boca la expulsión de aire y también eh, la, la presión contra los molares. Eh, ¿Qué tenemos que saber también? Es que su inervación, la inervación, va a correr a cargo del par 7. ¿Cuál era el par 7? Era el facial. ¿Vale? Pues bueno, hasta aquí eh, el estudio de los músculos que están involucrados en la masticación. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en clase, en clase chicos.